Qué más chicos, qué onda, ¿Cómo vamos, en esta oportunidad vamos a estar mejorando lo que sería el super árbol de Kia y la montaña de Kia, por unas gemas que se nos han posibilitado, vamos a ver si solo contienen una sola mejora, se me hace que sí, pero pues vamos a darle a ver qué tal, 150 gemas ahí, Uy, y por lo visto solo disponen de una mejora. No sé si habrán momentos en los que esto tendrá descuento o algo, pero ya que más da Ahí están mejorados. Para tener una velocidad 20% mayor. Lo que sí, me cae débil. Ve, siento que esto a medida que uno aumenta de oro, la cantidad de esto va siendo mayor o, o no sé yo, siento que esto como que de verdad le pasa esas transformaciones también sea haciendo menor la cantidad necesaria para la mejora en tu oportunidad subir a la mejor nivel 8 pero bueno aquí les hago la introducción al super árbol de equidad y la montaña de equidad para que puedan presenciar que solo tiene una mejora cada uno lo que la verdad yo tampoco me esperaba la toda nivel del simple está en el nivel 6 y pues nada que, eh, de puertas de gemas, la verdad que si sí, caen súper bien. Más si tú cambias el VPN, o sea, descargas un VPN, pones la misión, quitas el VPN y realizas la misión. preferible Estados Unidos y más en estos eventos de puertas o 2 para que tengan una buenísima y gran cantidad de gemas. Bueno, sucedió todo por el vídeo de hoy, chicos. Así que, pues, se los agradezco y nos vemos en otra opción. Chao.